Bueno, hay diferentes actividades que se van a ir a llevando, se van a llevando adelante, entre ellas va a ser lo que lo que se viene en Yerba Buena, que es Yerba Buena Enamora, porque se viene eh, una noche eh, muy bonita, que es la octava edición de Yerba Buena Enamora. Vamos a ver, ya, está, ¿ya lo tenemos en línea? Perfecto, ya lo tenemos en línea. Vamos a hablar entonces con Pablo eh, Masquiarola, que es Secretario de Gobierno de Yerba Buena, que ya está en línea. Pablo, gracias por atendernos. Buen día. Carlos, te saluda. Hola, Carlos, buen día. Gracias por la entrevista. Gracias a vos por, por tu tiempo también con nosotros y contentos porque se viene una edición, una nueva edición de esta yerba buena en Amora. Así es, ya la octava edición de la yerba buena en Amora. Uno de los primeros proyectos que, que hicimos acá en yerba buena en la gestión de nuestro intendente Mariano Campero. Y bueno, este ya es el último año. Eh, por suerte pudimos realizarlo, fue uno de los pocos proyectos que tuvo... ¿Por qué el último año, Pablo? el último año de la gestión de, de nuestro intendente, porque bueno, ah. no puede volver a postularse al a haber cumplido los dos mandatos, claro. pero este yo mediante y con el trabajo de todo el equipo de acá de este eh, eh, vamos a continuar eh, gobernando sí. la ciudad y por supuesto que, que le vamos a dar continuidad a este, este, este no es un festival, diríamos, uh -huh. una un festejo por el día de, de San Valentín que que, que, que, que, bueno, se ha dado en ya era buena enamora, este, y ha sido de los pocos proyectos que ha podido tener eh, los ocho años de continuidad de manera perfecta, porque fue justo antes, claro, de la pandemia. Claro, claro. Este a mediados de febrero, y bueno, y la pandemia había sido el 20 de marzo, así que justo pudo, le pudimos dar con continuidad al proyecto que, que comenzó ayer con una caminata, con un trekking eh, que, que le hemos llamado el Lunita Enamorada y que hoy continúa hoy continúa eh, con la con la milonga este, ahí en la Casa de la Cultura eh, va a haber baile, va a haber tango se va, eh, va a poder eh, eh, apreciar un espectáculo de, de, de bailarines del rubro y bueno y como, como número estelar el día sábado también a la, en la Casa de la Cultura Estoy hablando de la calle Higueritas, 1850, Yerrabuena, A las ocho y media de la noche Vamos a tener este dos cantantes de lujo Uno, Una de Tucumán, que es Jorcura Y a alguien que, que tal vez ya con, que conozcamos todos, o casi todos Que es eh, César Banana Perredón Que tenemos más de 40 años, bueno, ya <risa> este, lo conocemos bastante bien Sí. Tal vez lo, lo, los chicos más jóvenes, no tanto, pero pero bueno, es un gran cantante este, que consideramos ideal para este, justamente festejar San Valentín, así que vamos a tener la presencia de, de César Barana Pueyrredón, como te comentaba. Pablo, lo bueno de todo esto, porque ya hoy estamos a jueves, esto arrancó sí. en la jornada de miércoles hoy tenemos actividad también bajo las estrellas, tenemos estos días, lo que es movilizar también toda la parte de de turismo y toda la parte también de los trabajadores, ¿no? Porque se mueve todo se mueve la gastronomía, se mueven las ferias de artesanos, se mueven los bares, digo, se activa todo durante estos cuatro días Totalmente, uno de los ejes planteados en el 2015 fue justamente que Yerobona tenga un tinte turístico definido que sea una ciudad de referencia tanto en Tucumán como en el norte en materia turística y estos son los tipos de de actividades justamente que eh, te referencian como una plaza turística uh -huh. justamente como vos bien decís eh, por ejemplo los food trucks y las ferias de artesanos que están mientras el recital trabajan los bares de la zona y los restaurantes trabajan en el caso por ejemplo cuando hicimos el, el año pasado el, el campeonato mundial de parapente tuvimos el honor de, de, de ser eh, sede del campeonato mundial de parapente Mira. Vinieron más de 40 delegaciones de todos los de distintos países del mundo. Imagínate la exposición que ha sido para nuestra ciudad este, ese campeonato mundial. Y eh, toda esta cuestión del Festival de San José, que este año, eh, Dios mediante, también vamos a poder volver a hacerlo. No lo pudimos hacer en el 2020, porque justo fue lo de la pandemia. Claro. Y cuando lo íbamos a hacer el año pasado, hubo un rebrote. Entonces, por una cuestión de prudencia, tampoco lo hicimos. Así que ahora vamos a reeditarlo también y, y son todas estas cuestiones las que le dan el, el, el, el salón de motos que uh -huh. hicimos este, a fines del año pasado en la sociedad rural son todas cuestiones que la van referenciando a la ciudad con actividades que eh, tanto el turismo interno es decir, a, a los tucumanos de otras ciudades que nos vienen a visitar como como de, de, de, de otras provincias este le dan ganas de de venir porque tienen actividades extras también lo que hemos organizado en estos dos meses de, de vacaciones como es eh, el trekking eh, los martes y jueves que sale de avenida Perón al 2800 como es la, la caminata nocturna de los miércoles a las 19.30 que sale también de avenida Perón 2800 como es hacer el yoga los días sábados a las 9 de la mañana en el jardín botánico como es la bicicletada que hacemos por la psiquiobía de la ciudad, los viernes de enero y febrero a las 9 de la mañana también. Bueno, son todas actividades, bueno, la colonia de vacaciones, que, que bueno ya está pronta a terminar, eh, la escuela de, de, de verano, eh, nuestra escuela municipal, uh -huh. todas actividades justamente para que haya un motivo más para venir a, a disfrutar de nuestra ciudad, para venir a disfrutar de Llero bueno Qué bueno, la verdad que que son actividades que nos hacen también porque además del turismo, digo, eh, culturalmente, no el ocio, la gente necesita con todas las cosas que les pasa, poder relajar un poco. Pero además de, de todo esto, que veo también el esfuerzo que se realiza para que se lleven adelante todas estas actividades, también un trabajo fuerte con el tema del reciclable, eh, aquí en, en, en Yerbabuena, ¿no? el tema de la recolección, hay un cuidado sobre el medio ambiente que realmente está bueno lo que ustedes realizan con el tema del reciclado. También eh, ha sido un eje de, de, de estos ocho años, el cuidado del medio ambiente, el reciclar, la importancia de, de, de separar los residuos. Hemos montado un centro de reciclaje que está uh -huh. en la calle República del Líbano, 30 metros antes de llegar a Avenida Perón, uh -huh. donde es para los o van a saber dónde, eh, eh, prácticamente al lado de, de la BTV de la Avenida Perón. Este, y pueden llevar ahí sus materiales reciclables todos los días de 8 de la mañana a 4 de la tarde también hemos hecho canje ecológico y lo seguimos haciendo ahora hemos eh, hemos eh, reinstaurado la recolección específica de residuos reciclables los días martes así que invitamos a los vecinos a, a volver a hacer esta actividad que consiste básicamente en sacar en su basurero y poner un cartel que se lea bien, reciclable, así el camión específico para él, pa, para, para levantar ese tipo de residuos, lo, lo recoge los días martes. Claro. Son todas actividades que, bueno, están directamente relacionadas con el medio ambiente, y aprovecho para contarte que ayer justamente estuvimos plantando árboles de manera simbólica con nuestro intendente Mariano Campero acá en la avenida Conquisa, donde se hizo un estudio del arbolado urbano de Llerabuena tenemos una aplicación entonces sabemos dónde falta cada árbol en la ciudad la ciudad cuenta con 32.600 y pico de árboles hoy y están faltando este, creo que eran unos 3.000, 4.000 árboles para mm. que estén en óptimas condiciones y eso es lo que este, le estamos dando continuidad en la plantación de árboles a su vez Carlos, tuvimos sí. que hablar con los vecinos, porque por ejemplo en la avenida Conquista faltan algunos árboles, vos, vos has visto sí. que cuando hay fuertes tormentas y demás se caen, pero tenemos muchas veredas que se ha hecho de, de cemento o de baldosas completas y no ha quedado espacio para poner, eh, para implantar un árbol, entonces estamos hablando con los vecinos frentistas justamente para este, que nos permitan romper y poder eh, plantarlo a los árboles, cosa que ya hemos empezado a hacer ayer, y también tuvimos oportunidad de este, estar y de firmar un convenio con con un, una familia de acá de Yerabuena que ha donado más de 600 árboles, lo cual, imagínate este, lo importante que es para nosotros uh -huh. recibir una una donación de esa magnitud. Estoy hablando de árboles eh, más de dos metros de, de, de alto, o sea, árboles crecidos, árboles importantes. Así que bueno, hemos firmado un convenio y le hemos ido a agradecer a, a la familia Casanova que no ha donado más de 600 árboles, y también hablar de esto, ¿no?, de lo importante de, de la simbiosis, de la sinergia, cuando se junta eh, lo público con lo privado. Eh, no ha donado y nosotros justamente con cuadrillas de, de la Secretaría de, de Servicios Públicos estamos plantando estos árboles, y bueno, son todas acciones justamente para que Llerabuena continúe siendo una una ciudad verde, una ciudad jardín. Sí, la verdad que estamos te escuchamos atentamente, Pablo, esto del trabajo con el reciclado, ¿no? donde la gente se lleva algo a cambio... Eh, el tema de la plantación de los árboles eh, nos convocó estos cuatro días que se llevan adelante pero en realidad hay tantas cosas para comentar que a veces nos queda hasta corto el tiempo no porque esto la preocupación del medio ambiente también es interesante digo y muy importante cómo también los vecinos se empiezan a relacionar con respecto a lo que sucede y cómo participan Pablo pues pedirle al vecino que nos romper la vereda para poder poner un árbol no cualquiera te lo va a permitir digo y acá sin embargo hay una entenderle lo que pasa también con, con, con el clima Sí, la verdad que la respuesta hasta el momento está siendo positiva eh, incluso eh, estuvimos con, con, con la vecina frentista ayer ahí en, en la avenida Conquija al 1900 donde no solo este, estuvo presente, sino que nos agradeció y, y era al revés porque este, justamente nos permite este, hacer nuestro trabajo, pero como vos decís, sí, hay otra conciencia. Uh -huh. eh, yo lo veo en, en, en mi hijo chico que ya este, tienen eh, metido en la cabeza la, eh, la importancia del reciclaje y le dan continuidad a algo que tal vez uno a veces se, se puede llegar a olvidar. Eh, por ejemplo, ayer eh, que estaba con, con, con mi mamá y también en, en, su, en su vida le eh, habían hablado del reciclaje y hace claro. unos 4 o 5 años que también está haciéndolo, le gusta, le entretiene, y, y bueno, sabe de la importancia que tiene eh, justamente eh, poder reciclar, así que creo que ha habido positivamente, ya te digo a nivel de buena, a nivel global, te diría, uh -huh. un cambio de cultura en ese sentido. Bien, estamos hablando con Pablo Macchiarola que es Secretario de Gobierno de Yerba Buena hay muchos temas para seguir charlando Pablo, vamos a hacer esto de involucrarnos un poco te vamos a ir molestando si no te molesta, claro eh, no, por, por favor, semana para, para que vayamos contando actividades tan importantes que se llevan adelante en Yerba Buena que es importante para la comunidad también que lo sepa Al contrario, te agradezco la, la nota, Carlos y, y aprovechar también un, una vez más para invitarlo a los vecinos este sábado a las ocho y media de la noche en el predio de la Casa de la Cultura, Calle Gueritas, 1850, a disfrutar del recital de Yerobuena, Enamora, el día de San Valentín, va a cantar Jor Cura y César Banana Polledón. Qué lindo que va a estar, te agradecemos, te mandamos un abrazo y buena jornada. Fuerte abrazo, muchas gracias.